Tal, mis estimados amigos, amigas, les saluda Miguel Ángel, asesor comercial de Ancosur nuestra residencial Sienda va a contar con unas amenazas espectaculares si te gusta hacer ejercicio en la mañana o en las tardes, vamos a contar con un espacio equipado Si te gusta disfrutar con la familia, de repente un fin de semana vamos a contar con una zona de fogatas y una zona de parrillas. Desde ya les hago la invitación para que se acerquen a nuestra oficina que está en la cuadra 13 de Carmen de Solar a una cuadra del Parque Grau que con mucho gusto les vamos a atender. También quiero hacerles la invitación a la feria que se va a realizar del 25 al 28 de agosto en la explanada. Real Plaza. Los esperamos.